Percibe es en esta oscuridad sin fin Flotando observando que es aquí No tiene sentido Solo veo planetas que nacen Y se suban mi cabeza Se comienza a comprimir Todo es igual No sé hablar No tengo la sensación Que algo bueno vaya a pasar Solo sé que ha parecido Un momento a otro Como puedo dominar Este sentimiento su es que contorno remata Una especie de cadena que algo la sosa no sé cómo Pero la sostiene en el fuego Se quema lentamente Se puede contener Este impulso de querer Que a se concentre, Tengo la respuesta Pero no sé si la tenga Para siempre estar en un colapso De mis pensamientos más Puede Déjame gritar y Esta tormenta Voces dentro no se detienen se si unieron las personas reales atacando mis pieles pero ya no más aprendido la lección el miedo lo controlo yo firme estaré sosteniendo tu interior Sé familia conocidos o oh, amigos no hay nada que no haya combatido es mi turno de darme por vencido te lo prometo es que dejarte en el olvido tres años entrenando llegó día de soltar a todos sin excusas ni doble sentido sé que todo fue por un motivo y valdrá la pena las noches de llanto y todo en peligro confía en mí que no soy el mismo me volví más, más seguro juntos crecimos la ansiedad, miedo y enemigos por fin terminó su sí. Claude. Déjame, Déjame.